Congreso Mutacional. La conciencia de estar aquí y ahora. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero disfrutar? ¿Con qué me conecto en este momento? No? Un montón de profesionales a tu disposición. Congreso Mutacional. SF.com Tenés que escribirte.